denunciar la flagrante discriminación que esta convocatoria supone para la inmensa mayoría de alumnado desfavorecido de esta ciudad, ya que más del 67% se encuentra escolarizado en centros públicos y a estos se les niega el acceso a esta subvención. Con esta discriminación se contribuye a profundizar en la segregación de centros educativos. Al desasistir al alumnado vulnerable escolarizado en la escuela pública, a quien no se garantiza la igualdad de oportunidades, que debe ser principio increbrantable de la escuela. Consideramos que la lucha contra la vulnerabilidad de la infancia encuentra en la escuela un espacio vital para lograrlo y por ello debe ser una prioridad de las políticas públicas. Y por eso, precisamente, las organizaciones mencionadas aplaudimos cualquier iniciativa en esta dirección. Prueba de ello es que en nuestro recurso pedimos... ...la cautelar que esperamos sea resuelta prontamente... ...de ampliación al alumnado vulnerable de la ciudad... ...independientemente de su centro de escolarización. De la misma manera que aplaudimos... ...esas iniciativas no discriminatorias... ...rechazamos con contundencia y denunciamos ante la justicia... ...las políticas discriminatorias como las que esta convocatoria recogen... ...y recordamos al señor Azcón que esta convocatoria no viene a compensar nada, como falsamente se repite, ya que el ayuntamiento hasta ahora no tenía ningún programa, ninguna ayuda, ninguna subvención destinada exclusivamente al alumnado vulnerable ni al resto del alumnado escolarizado exclusivamente en centros públicos de esta ciudad. Muchas gracias.